Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Los temas de análisis, comunicación y demás resultan siempre ser muy interesantes. Y uno poner a analizar un panorama de comunicación, no solamente local, sino también internacional, resulta todavía más interesante para nosotros. En esta noche nosotros recibimos la visita de Felipe Vallejo, quien es consultor de comunicación estratégica a nivel nacional e internacional, para analizar un panorama no solamente de lo que sería la segunda rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, sino cómo está la estrategia de comunicación a nivel del gobierno y lo que está pasando también en la región. Felipe, bienvenido nuevamente por aquí, querido amigo. Gracias, eh, gracias por invitarme, Robert. Un placer siempre para mí estar contigo. Felipe, el presidente Luis Abinader estará llevando a cabo su segunda rendición de cuentas creo que ya hay suficiente tiempo para analizar y evaluar la estrategia de comunicación que se ha estado llevando a cabo hasta esta segunda rendición de cuentas, Felipe. ¿Qué nos dice de esto? Sí, ya es tiempo suficiente de poder analizar, poner en balance todo lo que ha sido la política de gobierno del presidente Abinader. Es un estilo muy diferente, sí. empezando por él mismo, porque él, de alguna forma comunica mucho más que su antecesor, sí. pero bueno, cualquiera pudiera decir que cualquier presidente comunica más que lo que hizo Danilo Medina en ocho años, sí. salvo en sus últimos meses de gestión cuando salió bast bastantes veces al escenario en Palacio Nacional a hablar de la crisis del COVID-19 en aquel momento. Pero Luis Abinader también ha tenido eh, desaciertos, porque obviamente, por un, por un lado, es eh, eh, un estilo cercano, lo cual es siempre positivo, sí. porque está en constante comunicación con la gente, pero... Eso también habla de un desgaste permanente de su nivel de exposición y pensando en ocho años creo que habría que revisar ese nivel de, de, de, de permanencia en los medios de comunicación. Sí. Y a nivel general creo que el gobierno, eh, mucha gente culpó a Milagro Germán de, los, de las falencias de comunicación pero la, en los últimos meses le ha dado la razón a Milagro en el sentido de que no era la culpable número uno de una situación más que nada cultural del sí. gobierno perteneciente a un partido que es nuevo, pero que viene de otro partido que es el PRD. Y el PRD siempre se ha manejado de una manera muy peculiar. Digamos que la disciplina no es uno de los fuertes del PRD, ni tampoco lo es dentro del PRM. Al no haber disciplina, al no haber este sentido monolítico de, la, de una línea general de comunicación, esto se ve afecta al presidente sobre todo, y te doy un ejemplo muy, muy puntual y rápido. Sí. El hecho de que la, esta semana saliera el presidente a decir que Ahora era opcional el uso de la mascarilla y se dejaría de pedir la tarjeta de vacuna. Al, en la mañana de ese día salían las autoridades del, del Ministerio de Salud a decir que todo se mantendría igual. Sí. O sea, en la mañana me dices una cosa y el presidente sale a decir otra. Al siguiente día sale el Ministro de Salud a decir que todo era de rigor. ¿Qué es de rigor? Que sigue siendo necesario el uso de la mascarilla y seguir vacunándose. Entonces, ¿dónde está? La, el, si el presidente dice una cosa... Aunque no le guste a un funcionario, tiene que respetar y apoyar al presidente, porque ese es su trabajo principal. Entonces el gobierno en ese sentido tiene que ajustar las fichas para que esto deje de ser un ruido y todos los aciertos que el presidente establece en estos mensajes al país pues puedan verse apoyados y respaldados primero y de manera más importante por sus propios funcionarios. Felipe. Tú has explicado algo que se resulta interesante para todos nosotros, pero hay algo que me llama poderosamente la atención en mi caso, no solamente como un comunicador, sino como ciudadano. Ese estilo que tú mencionas del presidente Luis Abinader, cada vez que hay una decisión, cada vez que hay una información muy puntual, él asume, imparte un discurso, por cierto, bastante breve, unos cuatro o cinco minutos más o menos, pero siempre que hay este tipo de incidencia, él toma las riendas y se comunica al país en esta ocasión en redes sociales, a veces en cadena nacional de comunicación y demás, ¿tú crees que esto pudiera ser una demasiada exposición y pudiera desgastar la figura del presidente a través del tiempo? Creo que la puede desgastar, sobre todo pensando en un presidente que ya es candidato, porque está habilitado legalmente. Quitarle la candidatura a un presidente habilitado okay. es muy difícil, por no decir imposible. Creo okay. que Luis Abinader será el candidato al PRM en el 2024. Y fuera de eso, obviamente que eh, parte de un desgaste es su permanencia constante en los medios de comunicación, ni siquiera por imposición. Para mí que simplemente, y esto lo digo desde afuera, es una opción, una decisión personal del presidente estar siempre frente a los micrófonos, por convicción, pero también quizás por necesidad sí. de no sentir que su gobierno está comunicando todo el trabajo que está llevando a cabo en todos los frentes. Sin embargo, creo que a nivel general, una crítica constructiva al presidente Abinader y a su gobierno es que todavía no, no se ha establecido... Esta suerte de mito de gobierno, que los académicos llaman mito de gobierno, te pongo dos ejemplos rápidos. Leonel Fernández tenía la palabra asociada al, al, al progreso, sí. a, a los elevados, a, a todas las obras importantes estratégicas a nivel nacional. Y en el caso de Danilo Medina tenía muy bien aceitada la máquina gubernamental cuando hablaba de la visita sorpresa en, en función del rescate del campo dominicano y también la aplicación por primera vez del 4% del producto interno bruto a la educación preuniversitaria. Es decir, había un relato consecuente que todo el gobierno había abrazado, en el caso de Leonel y en el caso de Medina por igual. En el caso de Luisa Binader, ¿cuál es el relato? ¿Cuál es realmente la línea general de comunicación que está llevando adelante? Hoy por hoy me parece que está un poco difusa con relación a sus antecesores. No, no sería la línea del cambio, porque fíjate que siempre son reiterativos él y los funcionarios en el tema del cambio, el cambio y se reitera esta parte. ¿No será esta la estrategia, Felipe? Es la estrategia realmente, tienes razón en ese sentido, eh, pero lo que pasa es que una cosa es campaña y otra cosa es gobernar. Pienso que así como Danilo Medina hablaba del cambio seguro, sí. el verdadero cambio, para distanciarse de, de aquel momento del del, PRM y del del PRD primero y luego del PRM, sí. pero también para distanciarse de su antecesor, compañero de partido, Leonel Fernández. En un momento él habló de un cambio seguro y de todas las cosas que iba a hacer. Y luego cuando asume el gobierno, dice gobernar eh, con la gente, eh, todo este tema de, de rescatar al campo, visita sorpresa, un presidente eh, que, se quita, que andaba con menos seguridad, mucho sí. más terrenal. Claro, porque tomó nota de las falencias de Leonel Fernández. En el caso de Luis Abinader, pienso que no han hecho el corte entre lo que fue una campaña, con la palabra cambio, por supuesto, porque representaban efectivamente el cambio, y lo que es la gestión de gobierno. Obviamente, lo han abrazado y entienden que es, les, es, es efectivo, pero ahora, ¿el cambio qué significa? Porque si hay, donde hay una falencia, donde hay un cambio para mal, se le va a achacar al gobierno el PRM en ese caso. Entonces, creo que es muy peligroso seguir la misma línea discursiva que se empleó en campaña. Ok, Felipe... Uno ve el avanzar del tiempo. Tú explicaste del tema de algunos funcionarios. Hemos visto en algunas instituciones ciertas situaciones que se han provocado. El caso de Inavíes, recordamos la situación también de que han tenido que tomar ciertas disposiciones rápidas a nivel administrativo de cambiar un funcionario ante situaciones. El caso de la lotería, recuerda aquella operación 13, ¿Todo este tipo de situaciones que se han dado, han podido ser superadas por el gobierno a nivel de comunicación, Felipe? Sí, creo que el tema de la corrupción, de la persecución y de la justicia es un estandarte del gobierno del presidente Luis Abinader, lo ha demostrado hasta con su propia, con su propia gente. Sí. Nombró al director de la lotería, lo destituyó al liberarse ciertas acusaciones de irregularidades, hoy por hoy el director de la lotería, el primer director de la lotería del gobierno Abinader, está preso. sí. Eh, luego Kimberly salió eh, con una declaración jurada eh, cuando era ministra de la Juventud donde realmente sí. no podía explicar con detalle de dónde venía todo el dinero que, que decía tener y fue eh, evidentemente cayó en esta irregularidad y fue interrogada, no ha sido sometida pero de nuevo el ruido conllevó a la destitución, es decir, cumplió lo que Danilo Medina prometió en agosto del 2012 cuando dijo en su primer discurso ante la asamblea, ante el solo rumor público ese funcionario será destituido sí. y si hay razones suficientes para ello, será sometido a la justicia. No lo hizo nunca. En cambio, Luis Abinader sí lo ha hecho, sí. pero eso creo que lo ha manejado de manera muy buena porque te indica a ti que la intolerancia ante la corrupción es, es absoluta en la cabeza del presidente. Creo que eso es un, un punto a favor y comunicacionalmente lo ha manejado porque sigue estando eh, por encima de de sus antecesores en cuanto al manejo de la corrupción y del rumor público de sus propios funcionarios. A propósito de corrupción, de la pasada gestión hay una serie de casos, diferentes operaciones que ha manejado la Procuraduría a través de persecución y el PESCA, casos puntuales de, él es, el mano del hermano del presidente Danilo Medina, su ex jefe del Cuerpo de Seguridad, Adán Cáceres, entre otros, estos casos a nivel de comunicación han favorecido al gobierno, Felipe. En principio sí, recuerdo eh, con nitidez cuando apresaron al hermano del expresidente Medina, que dicho sea de paso siempre lo critiqué porque era innecesario el tratamiento que se le dio a, a Alexis Medina en el sentido de la, la forma en que lo bajaron del vehículo como si fuera un asesino en serio, un, un violador, una cosa. Es decir, ¿para dónde se iba a escapar el hombre para que lo, lo trataran de esa manera? Sí. Y obviamente todo esto es parte de un espectáculo también, pero en términos estrictamente comunicacionales creo que fue una, un golpe certero al PLD Sí. y fue un golpe a favor del, del, del PRM en este caso, pero miren las declaraciones de la gente cuando le fueron a preguntar, por ejemplo, por las medidas de la nueva mascarilla, la gente está preocupada por otro tema, que no sí. es de corrupción, no es de persecución y tampoco es de justicia, es de los precios de los alimentos, de la inflación, de los combustibles. La gente le preguntaban ¿qué usted opina, por ejemplo, del, del, de quitarle la mascarilla a la gente? Y había gente que dijo que le, no, le daba, no le importaba mucho, Probablemente porque hace mucho se la había quitado, sí, sí. pero es que hoy por hoy hay un, hay un tema meramente económico. En el 2020 las elecciones, Robert, fueron de corrupción y así se vio claramente reflejado. La gente salió a castigar al, per, al PLD sí. por su negligencia en términos de justicia. Pero en el 2024, por cómo se ve la tendencia actual de los temas de la agenda pública, creo que la elección va a estar definida por cómo maneje la economía el actual gobierno. Y ahí es donde tiene que apuntar evidentemente a Binader. Desde esa óptica, Felipe, temas tan puntuales como el de los combustibles, como tú mencionas, pero el panorama internacional no pudiera favorecer al gobierno del presidente Abinader para poder seguir manejando esta situación. Es incierto, es incierto decir que el panorama internacional pudiera o no beneficiarlo. En este momento no lo está beneficiando para nada. Es tal así que se ha reunido en varias ocasiones en un consejo de ministros ampliados con, con directores de instituciones Buscándole la vuelta a la eficiencia del gasto, apretando la correa del, como decimos popularmente, del presupuesto de la nación en las sí. distintas instituciones para que el gobierno tenga una holgura mayor en términos presupuestarios para ese dinero, destinarlo al subsidio de los combustibles, para poder contener las salsas. Así lo hizo en esta semana y así lo hizo la semana anterior. El presidente Abinader ha dicho que no habrá eh, posibilidad alguna de subsidiar eternamente. Por supuesto, es insostenible. Sí. Sin embargo, está obligado a hacerlo, a buscar el dinero porque eh, si suben los combustibles hay una presión importante del transporte público y sobre todas las cosas aún más sobre la, los precios de los alimentos que es un, tocar una parte demasiado sensible de 3 o 4 millones de personas de, domi de dominicanos en este momento. Creo que el presidente Abinader debe enfocarse más que en reformas estructurales como ha querido pasarse a nivel comunicacional, creo que su enfoque hoy por hoy debe ser llevar los tres platos de comida a la gente, a todos los dominicanos, y garantizarles precios justos, así como un transporte público eficiente, seguro, pero sobre todo accesible. Felipe, dentro de esa misma óptica, como bien tú has dicho, el presupuesto limitado del gobierno necesita más ingresos. Hay un tema que se dio a relucir esta semana con la posibilidad de aplicación a nuevos impuestos, a los servicios internacionales, a través de la internet. Pero también hubo un tema anteriormente con los médicos que tenían previsto colocarle, no colocarle, sino pagar algo que esté establecido en la norma y no se pudo llevar a cabo. Esta estrategia no, no pudiera ser llevada a cabo con una buena estrategia de comunicación. ¿Te refieres a, a estos impuestos o, o medidas administrativas? Sí, sí. sí. Son medidas, no son nuevos impuestos, porque son medidas administrativas. El caso de los médicos ya está contemplado. Sería poner en marcha. Y también los servicios de Internet como Uber, Amazon y demás tenían previsto esto. Sí, Entonces, se está es. consultando en la actualidad para saber si aplica. Así como ocurrió con los fideicomisos. Creo que el gobierno tiene la oportunidad de revisar su estrategia en función de dejar de ser tan reactivo y ser más proactivo. Tener la iniciativa. Adelantarse a los hechos. Bueno, si Punta Catalina va a ser polémico, tenemos que comenzar a explicar qué fue lo que encontramos y cuáles son las posibles soluciones para caer de manera definitiva en la solución que nosotros estamos buscando, en este caso un fideicomiso. Lo mismo con los, estas medidas administrativas o impuestos focalizados en el caso de las telecomunicaciones o plataformas digitales y en el caso de la, del ámbito de los médicos. Creo que hay que comenzar a explicar a la gente para ir contextualizando el por qué de potencialmente se va a tomar una u otra decisión. ahí, ahí va ganando terreno porque la gente va tomando conciencia y cuando llegue la hora de anunciar la decisión pues estarán debidamente eh, concientizados al respecto. En este caso creo que muchas veces las decisiones oficiales o los sí. rumores eh, eh, llegan a, a la gente de manera sorpresiva eso cae mal y al momento de que una decisión se anuncie pues evidente que, que no va a ser bien recibida y, y esa, esa forma reactiva de proceder no es sostenible en el tiempo creo que eso hay que revisarlo Felipe, uno siempre tiene la duda y uno que hace comunicación día a día de lo que ustedes en estrategia de comunicación le llaman los macro mentales ir acondicionando a las personas a lo que tú quisieras que fueras, que pudiera hacer en el, en el futuro o tal vez en corto tiempo ¿no son algunas de estas estrategias para ir acondicionando el pueblo para luego ser aplicado esto Felipe? Bueno, en el caso de la parte impositiva siempre van a ser malas noticias y un trago amargo. Entonces, sí. se, como sea que se explique, siempre va a ser negativo. Pienso que por eso todo gobierno, cuando recién comienza, es cuando tiene más poder. Y cuando tiene más poder, tiene un mayor campo de, o un mayor margen para poder someter iniciativas siempre impopulares. Así lo hizo Medina sí. en el 2012. A las pocas semanas le estaba avisando a la prensa que se había encontrado una caja llena de facturas, sí. diciéndole al gobierno de Leonel Fernández, que había dejado un país completamente endeudado. Sí. Y después libera la información de que el déficit fiscal fue tres o cuatro veces mayor que un año normal, diciendo, miren, usualmente aquí hay un déficit fiscal de 150 mil millones. Leonel Fernández dejó el último año con 600 mil millones. Tengo que hacer una reforma fiscal. Entonces te pregunto, ¿detrás de, ¿detrás de quién fueron cuando se anuncia la reforma fiscal? ¿Fueron detrás de Medina o fueron a, a criticar a Leonel Fernández? Por supuesto fueron a criticar a, a Leonel Fernández. Entonces Abinader no lo hizo así. Por X o Y, pero sobre todo me parece que fue por la situación de la pandemia, una economía casi paralizada. Hacer una reforma en ese momento iba a ser muy peligroso, pero sin lugar a dudas que el culpable número uno habría sido Danilo Medina. No lo hizo así, esperó demasiado. Amagó el 2021 completo con una reforma fiscal para luego decir que no iba. Entonces esa, eso tuvo un costo político, digamos que positivo. Apoy, eh, la, la popularidad del presidente eh, aumentó. Sin embargo, ¿cuál es el costo económico de no hacer ningún tipo de reforma fiscal integral? Esa es la gran pregunta. Muy bien. Felipe, tenemos que hacer una pequeña pausa. Yo creo que hemos analizado de manera muy interesante la comunicación estratégica del gobierno y demás. Creo que al retornar podemos empezar a analizar un poco el panorama político de cara al 2024. ¿Qué te parece? Con gusto. Los hacemos, señores, en un minuto.